Yo, hace 45 años que visco a la Barceloneta. Ya no siempre el meu barrio, siempre que solo esté en Banén. Vivo al lado mismo de las Ramblas y. Eh, la verdad es que es un espacio actualmente muy degradado. Tengo un nene de un año y medio y ahora para suerte no he entrat a las palabras solo del barrio. Soy bombé de Barcelona y viste la primera más. Mano... Las desigualdades y la pobreza. Para manjar tengo a un manjado social. Perdí mi negocio de vida la crisis y con ello también mi hogar. Tal como están las cosas y con el que ha pujat al transporte público, a mí no extraña que la llenas escoli al metro. La diferencia entre tú y yo es un papel. Si yo me pongo enferma no tengo derecho a que me curen. L'Ajuntament demana de manas y medio de presó a un jove baturat para mover un contenido a una manifestación y calla davant de casos de corrupción como el de Millet y eh, no, no puede ser. O sea, hay algo que no funciona. No pueden quedarnos sin pasiplas. O actuemos o son cómplices. Arriba tal el momento de plantar cara. Ens hem de juntar, gent de tota mena. Abuelas, madres e hijas. Companys y compañeras. Germans y germanas. veins. Y veinas desde el barrio, desde las calles, desde las redes, desde el Jogs de Feina. volem una ciutat diferent Y unas formas de hacer política diferentes. Transparentes, honestas y participativas. Las ganas de un cambio profundo son i Y ya son imparables. Comenzamos a hacerlo desde des Desde el que coneixem y Mesas Timem. La nuestra ciudad. Si te el poder de imaginar una otra Barcelona, te el poder de transformarla. Es el momento de que juntas, tots y todas, guayem, la democracia, Guanyem la sanidad, guayem, la educación, la el transporte público, la cultura, la justicia, la solidaridad, guayem, Barcelona, guayem, guayem, Guanyem. Guanyem. guayem, Guañem. Guanyem. guayem, guayem, Guañem.